Hola, soy José Luis Uribe y él es Luca y los Laika members nos pusieron una misión muy importante y es conseguirle hogar a unos perritos, así que se los voy a presentar. Ella se llama Alegría, tiene cinco meses y fue encontrada con su hermanita vía Guatavita. Su hermanita ya consiguió hogar, ahora falta encontrarle hogar a ella. Estaban en un estado de desnutrición tenar pero ya está súper recuperada y súper aliviada.